bueno, acá lo tenemos a Leo con su primer tiburón. Unas palabras para la gente que me conoce. Gracias, gracias a los carrazos por darme esta gran experiencia. Vamos de primera. Me parece el dibujo? Sacate eh Saqué, y voy a sacar dos, tres más ahora Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos Vamos a volver, Dale, Dale no Dale, dale, dale. Vamos. Vamos que no lo firme hoy, así que... Quedó salto el pescador.